El Instituto de Geociencias de la División Interamericana te invita a que participes en el sexto Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Viernes 11 de febrero a partir de las 7 de la noche y sábado 12 de febrero, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Por UMTV, Saber para una Vida Mejor.